Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende de dónde y en qué momento nos estén viendo Estamos acá, en celebremos la recuperación de Facebook Y en, en nuestro espacio de crecimiento Efesios Así que bienvenidos a los que nos están viendo en forma eh, presencial eh, Acá lo tenemos a Damián que está en el, aquí en el en el espacio físico y ya se van a ir sumando aquellos que están en la transmisión virtual. Eh, voy a tratar de hacer lo que hago siempre en todos, los, eh, en todos los videos, que es justamente poder compartir el link para aquellos que nos están viendo eh, solo o que están comunicándose con nosotros solo a través del de grupo de WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp de crecimiento y eh, que a, a, lo sumamos recientemente a, a, a Damián, así que, este, porque no estaba en el grupo y, sí. claro, es, este fue un, un tema comunicativo, me parece, nuestra... ahí está. Ahí les puse ya para que lo puedan estar viendo en vivo, si les permitimos eh, el micrófono, y ahí ya estamos en vivo. Bien, ahí les mandé el, el audio al grupo. Acá, qué bárbaro, ¿eh? Esto es, esta tecnología es impresionante. A ver si está, sí, está funcionando. Vino Salvador también, así que bienvenido Salvador, gracias por estar. Gracias a los que nos están viendo en vivo. Espero que se esté escuchando el sonido, avísenme si eh, se si está escuchando el audio. La imagen creo que se está viendo. Lo que quiero saber es si se está viendo o se está escuchando. Hola Isaura, ya está allí Isaura conectándose, qué bueno, este, bueno, qué lindo que podemos estar un martes más en este espacio de estudio bíblico, de reflexión, eh, de crecimiento eh, espiritual, y qué bueno que podemos estar con Efesios, ya nos quedan poquitas sesiones, me dice Isaura que se está escuchando bien, Mónica también, qué bueno, se escucha bien, perfecto, listo, si se escucha, este, se, eso ya es este, el objetivo y lo que queremos lograr. ¿Qué les parece si oramos? Eh, hoy estamos a horario y eso es algo interesante, es algo bueno que estemos a horario, ¿no? Eh, ¿Qué te parece si oramos y ya arrancamos con nuestra sesión? Que nos hemos quedado ahí en una partecita que me pareció muy interesante para que podamos eh, eh, estar profundizando. Ahí está Mónica Pose, está Isaura, está Norma, está Marta, Vero, Ojeda... Bendiciones, buenas noches, qué lindo que podamos estar eh, conectados, conectados aquí en vivo. Acá lo tenemos a Salvador y, y a Damián que están eh, dándonos eh, el apoyo y haciéndonos el aguante acá. Gracias a Dios estamos con el aire acondicionado que, que tira calorcito y no tenemos frío. Espero que en tu casa también estés eh, calentita, calentito y que puedas tener ahí una buena calefacción. Y, y si no, te tomas unos ricos mates o un té o lo que tengas para poder eh, ir tomando temperatura. Oramos. Señor, gracias por esta tarde, por esta noche. Gracias por todo lo que hemos vivido en el día. Gracias por todo lo que nos estás bendiciendo. Gracias por tu palabra. Gracias por Efesios que estamos eh, compartiendo a través de este espacio del de, el curso de crecimiento. Gracias porque hasta acá nos ayudaste y gracias porque lo que viene de ti siempre termina siendo de bendición. Todo lo que viene de ti, Señor, termina para nuestro, eh, para nuestro crecimiento, para nuestra maduración, para nuestro bien espiritual. Gracias, Jesús. Gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias aún por las dificultades, gracias aún por los problemas, por las enfermedades, porque todo nos lleva a depender de ti. Gracias, Señor. Gracias por todo. En tu nombre comenzamos este tiempo. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, Isabel Funes también está allí, qué bueno. Buenas noches y bendiciones. Bien, ¿qué les parece si ya comenzamos, no le damos mucho más preámbulo a esto, y ya comenzamos con nuestra sesión? Vamos a recordar el, los versículos, ¿eh? los versículos que teníamos allí en nuestra versión. Eh, Reina Valera, estamos Efesios 4, del versículo 17 al capítulo 5, versículo 7. Leemos todo el pasaje y luego vamos a donde nos hemos quedado el último martes. sí que estábamos viendo algunas cosas sobre el tema de los del camino. ¿Te acordás que habíamos empezado con esa eh, con ese tema? que eh, Creo que vamos a continuar desde ahí. Vamos, leemos. Ahí Reina Valera tengo yo, vos lee la versión que tengas. Vos me, me decís que tenías la del Pueblo de Dios y vos la NBI. La NBI. Perfecto. Bueno, vamos.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 a Dios en olor fragante, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia No seáis pues Partícipes con ellos Y hasta ahí el texto que Nos está este, convocando Hola Ketty, hola Eric Bendiciones a los que se están sumando También a esta transmisión Gracias por estar allí Vamos ahora a el tema Que estaba este, eh, Ahí voy adelantando un poquito el, el pdf que les había compartido Y vamos a El tema del de camino ¿Te acordás que habíamos hablado del el tema de los del camino, ¿sí? A ver, creo que estábamos por aquí, a ver... Habla sobre los, eh, eh, nuestro entendimiento, decía el, el, el título Profundicemos en nuestro entendimiento... ...y aprendamos más acerca del camino de Jesús en los siguientes versículos. Y ahí habíamos leído, ¿te acuerdas que habíamos leído esos pasajes? ¿Qué te parece si los repasamos de nuevo? Que eran este, algunos, Salmos 1.6, Juan 14, 4 al 6... Hechos 24,14, primera 1 Corintios 4, 17, 1 Corintios 12, 31 y Hebreos 13, 7. ¿Qué te parece si comenzamos con el primer pasaje, Salmos 1, 6, que tiene que ver con ese eh, hermoso Salmo que habla sobre la, eh, la persona bienaventurada cuando está bien firme en el Señor? ¿sí? Dice el Salmo 1.6, a ver si lo tengo aquí en la Reina Valera, Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, más la senda de los malos perecerá. ¿Te acordás? Lo del camino de los justos. Y después tenemos otro texto allí en eh, Juan 14, del versículo 4 al versículo 6. Sí, los estoy paseando. Juan, el Evangelio según San Juan, 14.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 Pasaje sumamente conocido para nosotros. Vamos al otro pasaje que está en Hechos 24:14. Hechos 24:14. Eh, Recuerda que estamos en el 24. capítulo 24, versículo 14. Ahí. ¿Lo tienen? Sí. Perfecto. Entonces, ahí te comparto también en la Reina Valera, pero dice, pero este te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Vamos al otro pasaje que está en Primera de Corintios 4, 17. Todo tiene que ver con eh, esta frase de los del camino, ¿no? Primera de Corintios 4, 17. Vamos ahí cerquita de Hechos, Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 17. ¿Lo encontraste? Ahí está buscándolo. Sí. Lo encontraste, bien. Primera de Corintios 4, 17 dice: Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Eh? Y el último, ah, no, el último, no, el anteúltimo, Primera de Corintios 12, 31. Fíjate ahí, Primera de Corintios 12, 31, ahí en el mismo libro, pero capítulo 12, versículo 31, cuando antes de ese pasaje o ese capítulo 13 donde habla del amor, dice, procurad pues los dones mejores, está hablando Pablo a los corintios, mas yo os muestro un camino aún más excelente, el camino del amor. Y el último versículo está en Hebreos 13, 7. Ahora vamos a buscar Hebreos 13, 7 Hebreos, sí, ya está casi al final del Nuevo Testamento 13 es el último capítulo de Hebreos y el versículo 7 Sí, ahí dice Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Sí? Muy interesante estos pasajes. Y entonces, acá el, el autor o el material que nosotros tenemos habla de algunos aspectos de esto que tiene que ver con eh, esta expresión del camino. ¿Sí? A los cristianos se los conocía no como cristianos, sino se los conocía como los seguidores del camino. ¿Y por qué se los conocía como los seguidores del camino? ¿Mm? Por ejemplo, este, se los conocía por un este, eh, caso de eh, lo que dice eh, ahí en Juan 14.6, Jesús dice, él mismo se dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿no? Él, se, él se autodenomina y dice, bueno, si ustedes quieren conocer el camino, yo soy el camino. ¿sí? Si ustedes quieren conocer hacia dónde tienen que ir, yo soy la indicación. Y en Hechos 24.14 este, Pablo pone de manifiesto que a los cristianos se lo conocía como eh, un grupo sectario, pero se lo conocía como los del camino, ¿sí? los que seguían a Jesús. Ahora, fíjate que este, eh, ahí en el capítulo 12 de Primera de Corintios, eh, Pablo toma esta frase, lo, el, el camino, y la utiliza para introducir a ese gran eh, eh, ese, ese, ese gran escrito sobre el amor. ¿eh? Qué bueno que este, ahí Alejandra estaba presente. Qué bueno, Alejandra, bendiciones. Eh, en 1 Corintios 13. ¿sí? En el eh, 12:31 dice: Pero yo les voy a mostrar un mejor camino. Y vos sabés que eh, viendo eh, el tema del amor, que Pablo habla y, y da mucho énfasis a, al amor en ese capítulo 13, eh, eso, ese concepto del de amor es un concepto que a nosotros nos moviliza mucho todas las personas que aman lo que hacen lo hacen bien ¿no es cierto? Sí. todas las personas que aman lo que hacen, lo hacen bien por ejemplo, si yo te pregunto a vos ¿qué amas hacer? vos me vas a decir o oh, oh, oh, ¿dónde está tu, tu eh, deseo de hacer las cosas? o vas a decir este, tu pasión, ¿no? ¿Cuál sería? Para algunos la pasión pasa por el tema deportivo, ¿no? Y muestran toda su pasión con su equipo de fútbol. Entonces se fanatizan con su equipo de fútbol y no le hables mal de su equipo de fútbol y hasta que se pelean con otros. Toda su pasión la depositan en ese, en ese espacio de, de recreación. Pero hay otros que deciden también poner su pasión o priorizar su pasión a otras actividades, deciden priorizar su pasión a su carrera, a la carrera que eligieron para eh, poder desarrollarse como, como personas, como individuos. Otros ponen su pasión este, eh, en, su, eh, en sus relaciones este, eh, amorosas o sus relaciones familiares, ponen su pasión. ¿Vos en qué pones tu pasión? ¿Qué, qué amás hacer? ¿Qué, ¿Qué es lo que amas Obviamente me vas a decir, bueno... Amo a mi familia, o amo, este no sé, amo mi trabajo, amo mi profesión. ¿Qué, qué amas? ¿Qué es lo que amas? ¿Dónde pones tu corazón? ¿Dónde pones tu pasión? ¿No? Porque este concepto de, del amor tiene que ver con eh, lo que yo quiero o, o, o donde yo me expreso. ¿Qué amas? ¿Amás este, la comida? <risa> ¿Amás este, eh, a una persona? ¿A varias personas? No sé. ¿Qué más? Dormir. Vos amás dormir. Bueno, ahí ya tenemos una, una linda definición, ¿no? El descanso para vos es prioritario. El dormir. Sí, el... Cuando, cuando nomás dormir cuatro horas por semana, realmente. ¿Cuatro es? horas por semana? No, me cuesto dormir, me levanto con descanso. ¿sí? Ah, casi no dormís. Bien. Pero está bien. Bueno, es una decisión de vida. ¿Qué más? ¿Qué más vos, Damián? que de salir, no sé, salir afuera, no, no salir de pie, sino salir afuera, disfrutar del aire, ir a explorar o hacer algún deporte. ¿Te gustan las actividades al aire libre? Mira qué bueno, qué lindo. Me eh, bueno, en computación. ¿Te no, gusta? La... No, no, no, me gusta jugar a ¿Te gustan todos los juegos electrónicos? Sí. Antes nosotros teníamos un concepto, viste, los padres eh, y sobre todo los adultos, los docentes, teníamos un concepto sobre la tecnología y era como que teníamos que restringirla todo. Hoy en día estamos en otra en otra etapa y la pandemia nos, nos, nos dio vuelta todo esto no nos mostró que la tecnología nos terminó eh, ayudando muchísimo en un tiempo donde se hizo muy necesaria y hoy ya lo miramos con otros ojos no y, es más este hay hay personas que viven de los juegos eh, o de los esports tra tra trabajan y, y, y nos sorprende y decimos, ¿cómo puede ser que vivan de, de, de eso? Y la verdad que viven, ¿viste? Y vos decís, bueno, eh, ya, ya se transformó, más que de un, pasa, un pasatiempo, se transformó en una actividad laboral. En un trabajo. Es que por eso sí, sí, sí. Te pagan, por eso. Llegar, se pagan, el, te pagan, por eso sí, el es entretenimiento mientras sos adolescente, hasta que llegas a los 20 años, que tenés de suscriptores, tenés más vistas y ya te empiezan más. Bueno, nos contaba el... el eh, si sí, prestaron atención a lo que nos contó eh, el misionero que estuvo este fin de semana, que nos contaba que él está haciendo un desarrollo tecnológico en, en el lugar donde eh, está y la verdad que no, no, no prestaron atención, está en el desarrollo de sí. una aplicación y de una página. Sí, que la busquemos, que lo había dejado. De... Claro, fíjense qué interesante que lo lleva a tener una... Eh, dice Norma que su hijo vive en eso, así que bueno, qué bueno Norma Moreira. <risa> que quiero ser hacer... Qué bueno, <risa> la... viste. Lo que pasa pero, es que mi papá no me deja. Bueno, pero por ahora, pero después cuando, cuando se vea la, la beta laboral, creo que sí que se va. Sí, a, porque a ahora dejar. es como que los padres no quieren que, que hagan eso porque piensan que sus hijos van a estar rotos. toda la vida. Claro, pero eh, ese concepto creo que se está revirtiendo. Esa ahora la... sí, pero mi papá no duro con eso. Pero hay, hay un concepto que nosotros lo teníamos de antes, que bueno, no, viste, es acá. Pero hoy en día decimos, con, con tantas cosas que están pasando, bueno. Eh, Volvamos a nuestro sí. tema, porque esto es como como aleatorio, pero volvamos al tema, el tema del amor. Todo, todo, Pablo decía, todo se termina solucionando con amor. Te pongo un ejemplo, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Sí, les pagan en dólares, me dice Norma, sí, sí buenísimo. buenísimo, sí. Sí, sí, este, eh, les cuento que eh, hoy en día eh, todo lo que tenga que ver con trabajo online, trabajo electrónico, trabajo digital... Es algo que, que se está viniendo y que bueno que ya tenemos que abrir los ojos y, y, y permitirnos creer de que esto puede funcionar. Pero vamos a, al tema del amor, porque tiene que ver con esto. Cuando yo pongo amor a algo, voy a hacer algo bueno. Pero cuando yo pongo amor, voy a poder hacer todo lo que me estaba diciendo este pasaje. Voy a poder perdonar, voy a poder sanar, voy a poder eh, comprender, voy a poder eh, tener empatía... Y voy a poder ayudar a las personas a salir de todo lo negativo que nos estaba diciendo Pablo, de todas las cosas que eh, las personas hacen hoy en día y que lamentablemente las aleja de Dios y que no van a heredar, el, el, la, la sentencia es, los que hagan esas cosas no van a heredar el reino de los cielos. Ahora, imagínate imagínate lo que te puedas imaginar de una persona que viene totalmente destruida, ¿sí? con, con toda su... Eh, con todo su bagaje emocional mal, con toda su, eh, eh, su identidad como persona eh, totalmente mal, y viene a una congregación como la nuestra, que somos los del camino, y ahí, ahí lo estamos uniendo, ¿no? Que somos los del camino, lo que queremos en el camino, en la verdad y en la vida, y nosotros no aplicamos este concepto del amor, que de hecho... A veces lo hacemos, ¿no? Entonces viene esta persona mal, viene muy mal, y nosotros le decimos, no, pero mira, para estar con nosotros vos tenés que cambiar. Para estar con nosotros vos tenés que vestirte de tal manera, vos tenés que eh, peinarte de tal manera, vos tenés que usar tal eh, ropa, eh, o tenés que estar en estas condiciones. Y lo que le estamos imponiendo no, no es lo que nos está diciendo el camino del amor. Imagínate la misma situación, pero en una familia. Que tu hermano, que tu hermana, que tu hijo, que tu hija, que tu mamá, que tu papá, esté destruido. ¿Cómo lo recibís? ¿Cómo lo recibís? Con alegría. Con alegría, con amor. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a decir, mira, anda a bañarte primero y después este, hablamos? ¿O le vas a dar un abrazo? Un abrazo. Le vas a dar un abrazo, ¿no? O, o, o te viene, la persona te viene totalmente... Eh, totalmente eh, sin, eh, sin, sin tener conciencia de sí mismo porque está en el alcohol o está en la droga o está... Está, está destrozado, ¿no? ¿Y qué haces? Le decís, no, pero mira en estas condiciones no hablo, te cierro la puerta y no le abrís la puerta de tu casa. ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? Lo, lo recibimos, ¿no? Lo abrazamos, lo amamos. Porque el camino del amor... Hay muchos, muchos papás y, y, y muchos adultos y muchos docentes hoy decimos ¿Cómo sigo frente a esta sociedad tan eh, heterogénea, tan cambiante, tan diversa, eh, tan divergente en muchos temas? ¿Cómo seguimos y cómo ayudamos? Bueno, no tenemos las respuestas, no estamos capacitados para, para todo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Amamos. ¿Y, y, y nos vamos a equivocar con el, con el amor? Probablemente sí, pero todo lo que vamos a hacer con el amor, y el amor que Dios pone en nosotros, va a tener un buen resultado. Y a esto se está eh, refiriendo, o, o por lo menos creo que este es el enfoque que nos quiere estar dando Pablo con este pasaje. Todo se termina dando de una buena manera con el amor. En el, en el, en el año, creo que 70, cuando, sí, estoy hablando del siglo pasado, ¿no? Cuando el problema de las drogas no estaba tan afincado acá en Argentina, pero sí estaba en otros países, nos sorprendíamos cómo eh, oh, uh, otras congregaciones de, de otros lugares eh, comenzaban a adaptar sus programas a estas personas. Nosotros decíamos, uy, esto no va a llegar. Sí, llegó. Y hoy lo tenemos aquí. Y hoy tenemos los chicos, este, eh, los jóvenes, eh, los adultos, los, eh, las personas que están totalmente sumidas, no solo en drogas, sino en diferentes situaciones que están mal, que están mal. ¿Y qué necesitan esas personas? Y lo mismo que necesitamos nosotros, ¿qué necesitamos nosotros? Amor. Y este es el camino. Por eso Pablo une esta expresión del camino, como el, el seguir a Jesús con el amor. Yo les muestro un camino mejor. ¿Cuál es el camino mejor? porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en sí, Jesús es amor, porque nos amó tanto que se dio a sí mismo para que vos y yo hoy tengamos una vida totalmente transformada, cambiada. Así que, tremendo lo que, lo que está eh, compartiendo acá Pablo. ¿sí? Entonces, los versículos 25 al 29, habla... Eh, del capítulo 4 de Efesios. ¿Querés leernos en la nueva versión internacional vos, Dami? Ajá. Dale, a ver, 25, 29. ¿Del 25 al 29? Yo voy a bajar un poco acá la temperatura porque hace mucho calor acá. Ahí lo bajé. ¿Eh? Es ah, está perfecto. Bueno, entonces ahora la subí. Del <risa> <risa> 25 al 29, dale. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno con su prójimo con la verdad porque todos somos miembros de su mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, eh, No dejen que el sol se ponga eh, estando aún unos aún enojos. Ni den cavidad al diablo. Eh, el que roba, que no robe más, sino que trabaje honora, o, honradamente con las manos para tener que compartir a los que necesitados, eviten toda conversación obscena, por, eh, por lo contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes los escuchan. Perfecto, entonces acá nos dice el, el material que hay cuatro eh, temas principales en estos versículos. los versículos 25 y 29 hay cuatro temas principales. Está la mentira por un lado, está el enojo por el otro lado, está el robo y la conversación obscena. Pablo identifica estas cosas como algo que destruye a la confianza del de, eh, cuerpo de Cristo. ¿sí? Eso está destruyendo. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo acá? No mientas, no te enojes, no robes no maldigas, no digas más. Ahora, si nos quedamos solamente con eso, decimos, bueno, yo no miento, yo no robo, yo no maldigo, yo no digo nada, y, y nos excusamos. Pero, hay matices en todo esto. sí Porque el que, Pablo dice, bueno, el que mentía que no mienta más, sino que hable a cada uno con la verdad. ¿eh? Que cada uno hable con la verdad. Y justamente eh, esto tiene que ver con toda la verdad. Porque a veces no mentimos, pero no decimos toda la verdad. ¿O no? A ver. A ver si se entiende lo que estoy diciendo. Somos sí, técnicamente pero, no mentirosos, pero, pero también somos parte, técnicamente no del todo honestos. Porque decimos parte de la verdad. Pero o sea, ocultamos. Al... ocultamos en nuestras eh, aceleraciones o nuestras respuestas. A veces nos preguntan por cierta cosa y nosotros... No mentimos, pero no decimos todo. ¿O no te pasó eso? Sí. Y vos te das cuenta que lo que terminamos de hacer, yo me doy cuenta, vos también te das cuenta, no es decir toda la verdad. ¿O sí? Sí. Bueno, y eso, en definitiva, hay un, un dicho, ahí te pongo un poquito más, más fuerte. El... O está bien, ¿no? Eso es, una media verdad es una mentira entera. ¿Sí? Porque en la verdad no hay medias tintas. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si vamos a estar ocultándonos cosas, o, o no, diciendo, no, no diciéndonos todos la verdad, y no siendo del todo honestos entre todos, nuestra comunicación va a ser una comunicación muy eh, jabonosa eh, para pisar. ¿Viste cuando vos pisás un, un, un espacio eh, jabonoso...? ¿Viste que nos, te resbalás y te pegas unos porrazos? A mí me gusta ver esas competiciones, no sé si viste esos programas que son medios graciosos, que hacen las competiciones que tienen que ir un lugar al otro y le ponen todo, todo jabón y, y van caminando y se resbalan y se caen. Bueno, así van a, ser, van a ser nuestras comunicaciones, no claras, no, no seguras, con muchos resbalones, con muchas caídas, y esto es lo que nos pasa. Y nos molesta, ¿sí? Entonces, fíjate vos la importancia de la honestidad o de la comunicación veraz. ¿eh? Y cuando habla del enojo, ¿eh? habla de eh, el enojo, hay, una, hay cierta parte del enojo que está permitido, pero hay una parte que ya no está permitida. Entonces dice, te podés enojar, pero no tenés que permitir irte a dormir o dejar pasar mucho tiempo, más de un día, o sea, el límite es un día. Con ese enojo. ¿Sí? Pero, o saber es que si te enojas, bueno, enojarte un rato, claro, pero que no te dure, como si fuera un rencor, por ejemplo. Es que no se transforme en rencor. ¿Eh? Porque hay cosas que te enojan, ¿o no? Obvio. Tenemos, Yo lucho con el enojo, vos también, seguramente luchas con el enojo. ¿sí? Entonces hay cosas que te enojan. Por ejemplo, la sociedad, cuando no funciona algo bien, ¿te enoja o no te enoja? Es cuando pasa una injusticia. Cuando... Injusticia. Todos nos enojamos con las injusticias, ¿o no? Entonces nos enojamos con las injusticias y si esa injusticia se termina transformando en rencor, ¿cómo miro yo después a, a las personas? Y las, mal, mal. las miro mal, ¿no? Porque ya Pero las miro... Ni si siquiera querés saber algo. Exactamente, porque ahí comenzó la raíz de amargura. Ahí ya comenzó la, este, el, el, el, no, el no saber manejar justamente el perdón y de esto estuvimos hablando hace poco en, eh, en, en una de las parábolas que estamos viendo como iglesia la parábola de Jesús recuerda la parábola del perdón que nos, nos, nos dio muchísimo la del... exactamente sí. la que debía el dinero y que bueno, y después se le perdona todo y después él no puede perdonar una deuda mucho menor ¿no? bueno, algo así este, nos pasa el robo, ¿qué es el robo? es tratar de quedarme con lo que no es mío y no me pertenece. Y para algunos no es, un tema, este, no es un tema, para otros sí, porque siempre están queriendo tener lo que el otro tiene. Ahora, ¿qué me dice acá? Que el que robe, no robe más, sino que trabaje en algo útil y para que pueda tener para compartir. Para que eh, pueda tener como para compartir. Sí, a mí me gusta eh, todo el tema que tenga que ver con eh, la enmienda. Por ejemplo, vamos a un caso, ¿no? Yo este robo o por ahí me quedo con algo que no me pertenece y bueno, pero yo tengo que enmendar eso y cómo lo enmiendo? A veces ya este, pasó o, o la persona a la que le le robé o a, a la empresa a la que le robé o no sé, este ya no no no no está más y bueno, pero cómo enmiendo? Dando a otras personas. El Exactamente. Entonces. ¿Cómo devuelvo? Devuelvo con algo. ¿no? Acá lo tenemos nosotros en, en la iglesia eh, una campaña que se llama este, la campaña del día del kilo. Entonces vos traes eh, algunos eh, alimentos no perecederos y los traes y los donás. Y nunca lo donás a una persona, sino que lo donás acá a la iglesia. Y la iglesia se encarga de ir repartiendo a las personas que tienen necesidad. Esa es una muy buena idea. ¿eh? Vos das... Estás dando <coughs> Perdón Y se reparte a los que necesitan Comenzás a dar Y el que dejó de robar Y esté trabajando Ahora Está viendo lo que cuesta conseguir Pero también está diciendo Siempre guarda un poquito más Nosotros como familia Ya tenemos esta, esta normativa De siempre comprar un poco más ¿eh? No comprarlo justo Sino siempre comprar un poco más Porque queremos dar Entonces cuando eh, ...vienen estas cosas que traemos traemos una bolsita con algunos elementos y damos. Eh, nos pasa con la ropa. La, eh, este, cada, cada tanto hacemos una, una limpieza de, nuestros, eh, eh, de, no, de nuestro inventario de ropas... Y, ...y volvemos a dar. Y es notable que lo damos todos, ¿eh? Este, de este, eh, cada uno de nosotros... Y, ¿Y cómo se vuelve a llenar de nuevo el, el, el, el ropero? Y uno dice, pero cuando acumulé tanto, y cuando te das cuenta que todo lo que tenés no lo usás, lo volvés a dar y lo volvés, y ahora que, que viene el frío, volver a dar, y volver a dar, y volver a dar, porque es bueno que nosotros demos. Y después habla de las conversaciones obscenas, ¿sí? que esto está a la orden del día. Los grupos de WhatsApp son un peligro, ¿o no? Los sí, grupos de WhatsApp. Este, son un peligro porque eh, hay grupos que son totalmente formales, pero hay otros grupos, hay otros grupos donde se empiezan a enviar este, imágenes, cosas todo, ¿no? videos, eh, y todo eso da para qué. Para que las conversaciones sean obscenas, para que este, el, el tiempo se pase hablando de otras personas de una manera incorrecta, y esto es lo que nos está pidiendo el Señor... No, me está diciendo que hablemos cosas de la edificación Y hay que tener un cuidado Y algunos hasta lo quieren espiritualizar Porque este, los grupos hay grupos con personas que no conocen al Señor Y hay otros que son grupos totalmente cristianos Pero aún ahí también suelen haber conversaciones que no se tienen que tener ¿eh? Críticas a otras personas eh, Diría como algún tipo de, de situación incómoda y esto no es para la edificación. Entonces, tener mucho cuidado, tengo que tener yo también, vos, cada uno de nosotros. Vos sabés que yo en, la, en las escuelas no estoy en ningún grupo. Mm. Solamente el, el canal oficial el y de después... Eh, sí, el, el canal oficial de la escuela, o sea, la escuela que, en la que trabajo, donde se informa todo lo oficial, mm. y después no estoy en ningún grupo. ¿Por qué? Y se lo digo a los chicos y a, a las compañeras también, eh, no estoy en ningún grupo porque hay cosas que no que no me convienen, y que no las voy a compartir. Sí, Entonces, decíla, a ver. Que acá la versión que yo tengo dice, no profilan palabras inconvenientes en vez de obscenas, porque en esta versión como que lo deja un poco más, no solo a lo obsceno, sino más bien a lo a todo A todo, a todo lo, lo que engloba, lo que es incorrecto, no y que tiene que ver con nuestras conversaciones. Y lo grave de, de, de lo que nos está pasando con las redes sociales es que todo queda registrado. Acordate de eso, todo queda registrado. Yo me tengo que acordar también. Entonces, antes de enviar un mensaje o antes de engancharte con alguna conversación o con alguna discusión o con algún eh, intercambio de, de, de, de palabras, acordate que todo queda registrado. Que te hacen captura de pantalla y después eso queda para utilizar para lo bueno y para lo malo. ¿No? El versículo 30, a ver qué dice tu versión del versículo 30, el 4.30 de Efesios. Uh, 430. ¿Qué dice? A ver. Dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios que los ha marcado con un sello para el día de la redención. Ahí está. Entonces, hay, acá me, me detengo en esta pregunta. ¿Qué significa entristecer al Espíritu Santo? ¿Qué pensamos nosotros que significaría agraviar o entristecer al Espíritu Santo? sería? ¿Qué sería? Y pecar y que... Como, Hacercos, que, lo, que no sé qué es que Claro, como que, como se lo... Mediante las relaciones es como espantante con del Espíritu Santo. O sea, es como que nos sumergimos en el mundo y, y eso no hace que... Dios. Claro. Bien. Sobre todo si no lo tenemos en cuenta. Te cambio la pregunta y te la enfoco en, en forma un poquito más personal. ¿Qué te causa tristeza a vos? ¿Qué me causa tristeza a mí? ¿Qué te causa tristeza? Hoy en día, por ejemplo, hoy hoy es 31 de mayo, ¿no? Que me hagan bullying. Ahí está, que te hagan bullying. Bueno, sí. De hecho, es un tema recurrente en las escuelas, ¿no es cierto? Sí. Y, y muchos lo hemos pase padecido y otros lo están padeciendo en este momento. Y Bueno, eso te causa tristeza. ¿Qué más te causa tristeza? Sentirme sol. La soledad, ¿no? Sí, es la misma, siento lo ¿No? La soledad te causa tristeza, ¿no? ¿Sí? es lo mismo que le causa tristeza al Espíritu Santo viste cuando dice no entristezcan al Espíritu Santo que lo dejemos solos no estamos es... solos, comunicamos con la gente pero en buen sentido, que le al Señor ¿No? significa... y, y, y vos fijate que, que tiene que ver con eso porque el Espíritu Santo es una persona y cómo lo entristezco, a veces ignorándolo o no no escuchándolo o preguntándole una opinión y haciendo totalmente lo contrario. Queriendo evitar lo que es correcto. Ahí está, ¿no? Y esto me dice que esto es totalmente nocivo, ¿no? Y que me dice que yo fui sellado para el día de la redención. Estaba leyendo que eh, ahora en, en Argentina, a partir de, creo que de este año ya, no se van a sellar más los pasaportes, ¿sí? cada vez que se... Eh, entra a Argentina, los pasaportes tienen, eh, los pasaportes de, de todo lo, el mundo y los argentinos también, tienen un, unos papelitos donde se van sellando las entradas de los diferentes países. O Acá sea, en Argentina ya no se va a sellar más, ya no se va a poner el sello, sino que se lo va a hacer digitalmente. ¿Sí? Si no, este, es como que te va a llegar una, una confirmación a tu correo electrónico de que ingresaste al país y hasta cuándo podés estar en el país. Ahora, la importancia del sello, hasta el día de hoy es importante el sello, porque el sello es como una autenticación, ¿no? está sellado, ¿eh? está autenticado. Eh, antiguamente se sellaban con los anillos, por eso los reyes eh, o los príncipes o los, las autoridades tenían anillos grandotes. Entonces se traía este, eh, el lacre y se eh, lacraba con el sello, ¿no? con el anillo. Entonces decía, esto es lo que dijo el rey fulano, o el príncipe tal, o el, el, la autoridad tal, ¿no? Entonces, ¿qué me dice acá sobre el Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo me selló ¿para cuándo? ¿Para qué? qué? Para el día de la redención. O sea, hay un sello tuyo, mío, que este, no lo vemos físicamente, pero sí está espiritualmente, que te permite a vos... Ser un redimido, viste que, que hay un grupo que se llama Redimido, me gustan mucho las canciones de Redimido. ¿No lo escuchaste? A mí me gustan un montón las, las canciones, soy, soy un poco fan de, de Redimido, ¿no? Pero vos sos un redimido, yo soy un redimido, una redimida por Dios, porque ya tenemos un sello. Y me dice, no lo entristezcan en el Espíritu Santo que Él los selló, Él les dio esa marca. ¿eh? Justamente eh, es impresionante esto, fíjate. Eh, Efesios 1.14 eh, Dice eh, Efesios 1.14, acá la Biblia del lenguaje actual Dice nos, El Espíritu Santo nos es dado como garantía De nuestra herencia eh, La redención de la posesión adquirida De Dios para alabanza de su gloria ¿Qué dice ahí Efesios 1.14 En tu versión La NBI, Damián Este garantiza nuestra, nuestra herencia Hasta que llegue la redención Final del pueblo adquirido por Dios, para la alabanza de su gloria. Ahí está. Entonces, Él nos redimió, Él nos garantizó. Y entonces, al final de este capítulo, el capítulo 4, ahí en este, los versículos 31 y 32, nos habla de esa manera incorrecta, ¿no? Fíjate, a ver, 31 y 34, 31 y 32, perdón. 4, 31 y 32. Abandonen toda amargura, ira, enojos, gritos y calumnias Y toda forma de malicia Más bien sean bondadosos y, compas y compasivos unos con otros Y perdónense mutuamente así como Dios les perdonó a ustedes en Cristo Ahí está, entonces me da como un consejo Me dice, deja ya de hacer eso Deja ya de, de, de decir cosas que no son convenientes, deja ya de enojarte, de gritar, de, de que se te vayan los estribos y trata de bendecir. Y ese consejo que, que le dio Pablo este, a, a estas iglesias me viene a mí, me viene, te viene a vos. Y me está diciendo como eh, la palabra de Dios me está de nuevo invitando a que vuelva a tener esa vida y por eso todo tiene que ver con el camino del Señor. Con el amor, con seguir a, al Señor. En el capítulo 5, al principio, ese versículo 1, eh, dice Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. ¿Sí? ¿Eso dice ahí, no? El 1 y el 2. Sí, exactamente ¿sí? tengo la misma la, Es la NBI la que está acá. Sí, Del A ver qué dice la tuya. 5, 1 y 2, creo que. Okay. Traten de imitar a Dios como hijos suyos muy queridos. Vivan, vivan en el amor a ejemplo de Cristo que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio agradable a Dios. Bueno, este, este domingo, este sábado y este domingo, nosotros tuvimos la visita de, de esta familia misionera y nos contaba algo que a mí me, me, me movilizó y probablemente a vos también te movilizó: que hay. hay muchísimas personas en el mundo y sobre todo él estaba enfocando en Lo Asia exactamente, en Asia pero también poniendo un ojo o una mirada sobre Europa y sobre África muchísimas personas que no escucharon nunca de Jesús que por su cultura, por su espacio religioso por su, su, geografía. Eh, su geografía por la lejanía, por su eh, barrera idiomática no pudieron escuchar nunca de Jesús. Y cuando vos escuchás eso, y si, eh, eh, como nos dice, si, si tenemos el sello del Espíritu Santo en nosotros, y, y, y nos sentimos eh, deudores en cuanto al, eh, al mensaje de salvación, eh, porque, eh, acuérdate lo que dice Mateo 28, dice, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y cuando miramos esto, Hoy, justo recién estábamos con el pastor Aníbal orando hace un ratito y, y orábamos justamente por este tema. A él le quedó mucho la carga sobre Europa. Y cuando vemos esto y decimos, Señor, tenemos un montón de cosas acá en Argentina y tenemos un montón de cosas acá en San Luis, y hay cosas que están muy mal, y hay cosas que no funcionan bien, pero gracias a Dios vos y yo tenemos ya ganada, no por nosotros sino por Cristo y Él nos selló y Él nos... Asegura la vida eterna. Ahora, ¿qué tal si nosotros nos comencemos nos a comprometer, primero como los seguidores del camino, y como iglesia, como cuerpo de Cristo, a que esto deje de ser una injusticia? ¿Viste que dijimos que lo que nos enoja es la injusticia? ¿Viste que te enoja la injusticia? Bueno, parte de la injusticia que estamos viviendo en nuestra, nuestra sociedad hoy en día, o en nuestro planeta, es que muchas personas escuchan muchas veces por día el mensaje de Cristo. Y hay otras que mueren sin haber escuchado una sola vez. Mueren. Viven, se desarrollan, mueren y no escucharon nunca del Señor. Nunca tuvieron esa, esa posibilidad de, de ser redimidos por el Señor, de ser salvos por el Señor, de estar eh, cambiando sus vidas, de estar cambiando su manera de pensar, su manera de, de, de vivir, ser renovados por el Espíritu Santo del Señor. Nada. Absolutamente nada. Cuando nos sentimos con esto y decimos, y a veces nosotros eh, como cristianos cometemos el error de, de, de volver atrás. El error de volver a, a, a las viejas costumbres. De oh, mirarse atrás. Claro. El error de repetir los patrones de conducta que teníamos antes. No me acuerdo qué libro era, cómo se llamaba. La mujer de Lot La mujer de Lot ¿Eh? Y bueno, eso está en Génesis Ahora, ¿qué te parece si cambiamos un poquito la ecuación? ¿Y qué te parece si empezamos a ponernos eh, Decían antes, ponernos los pantalones largos Porque antes los chicos usaban solamente pantalones cortitos sí. Y los adultos comenzaban a, a vestirse con pantalones largos ¿no? eh, ¿Y qué te parece si empezamos a, a vivir una vida de madurez espiritual, para poner el, el contexto correcto y empezamos a mirar hacia los que más necesitan. Acá como iglesia estamos eh, impulsando el tema del templo móvil, ese camión, eh, ese, ese, ese móvil que va a estar yendo a las diferentes eh, localidades, parajes de aquí de San Luis que todavía están este, sin ser alcanzados por el Señor, porque acá hay un montón. Eh, y hay mucho trabajo, mucho trabajo. Dice, a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros, pocos. pocos. Y vos sabés que Dios nos sigue llamando a vos y a mí, a mí y a vos, nos sigue llamando a que seamos los del camino, a que sigamos a Jesús, a que seamos los que fuimos transformados y que enviemos y que hablemos. Y, y esto va a ser con mucho amor. Y vamos a decir, como igual que yo, no estoy capacitado. Sí, es, es verdad. Pero ninguno estuvo capacitado. ¿Quién estuvo capacitado para hacer las cosas? ¿Pablo estuvo capacitado para hacer todo lo que hizo? No. Y yo creo que el Señor nos comienza a dar esa gracia, ese amor, esa visión, ese compromiso con el Señor. ¿Qué te parece si oramos y ya cerramos acá esta, esta parte? Eh, a mí me encantó, me encantó mucho esto que compartía J. De Greer, con, con, este, con esta parte, y él hablaba de la iglesia y, y, y hablaba de, de ser agentes de cambio, eh, de transformación, de comenzar a hacer lo que nos dice la palabra. Eh, todas las injusticias que suceden en nuestra sociedad parten de personas que no viven, no vivimos, y me incluyo porque soy parte de la sociedad y vos también, no vivimos lo que tenemos que vivir en Jesús. Y bueno, hay... Un tiempo para cambiar. Y yo creo que este es el tiempo para cambiar en todo. Decirle gracias Señor porque vos estás haciendo esta obra maravillosa en mí. ¿Sí? Oramos. Gracias Jesús. Gracias por este tiempo que estamos compartiendo de tu palabra, de Efesios. Gracias por todo lo que compartió Pablo. Y, y la verdad es que nos termina haciendo reflexionar, pensar y, y cambiar algunas situaciones que todavía por ahí no cambiaron. Y, y mirar y, y pensar en otras que seguramente van a tener que cambiar. Gracias Señor porque nos das en tu palabra estos, estos ánimos de seguirte a vos, de buscar el camino del amor, de buscar el camino de, de la comprensión y de buscar la santidad en ti Señor, de, de comenzar a vivir realmente lo que hablamos, lo que creemos, lo que leemos. Comenzar a vivirlo Señor. Gracias por todo lo que nos estás dando. Oramos por aquellos que no están bien aún de salud, oramos por los que están pasando necesidad económica oramos por aquellos que están con necesidades físicas sentimentales psicológicas oramos Señor, gracias, gracias por todo en tu nombre, nos ponemos en tus manos y te agradecemos por todo lo que hiciste hasta ahora, pero te agradecemos por lo que vas a hacer gracias Jesús, en tu nombre, amén amén, amén. bueno que el Señor les bendiga eh, gracias a los que estuvieron aquí en ...en forma virtual... ...gracias a los que me hicieron el aguanto... ...en forma presencial acá a Salvador... Eh, ...bendiciones... ...bendiciones y, y, y que, que... el Señor los esté... Eh, ...abrazando, ahí a Alejandra... Eh, ...a Marta, a Teresita... ...a María Laura... ...a Norma... Eh, ...sí, a, a Ketty... ...bueno, a cada una de las que... Y los que se estuvieron, a Eric... ...a todos los que estuvieron... Eh, ...conectándose, muchas gracias a Mónica... ...bendiciones... Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes, estamos ya con el estudio número 7, o la sesión número 7, ya nos queda muy poquito de Efesios. Que el Señor los bendiga y nos estamos viendo. Chao.